Hola chicos, aquí estamos una vez más eh, Para ustedes tres videos diferentes, en días diferentes Pero para mí tres videos seguidos <ríe> Ya he hecho este, este saludo eh, con esta tres veces eh, Ok, vamos rápido al grano porque este puede ser que sea un video bastante largo eh, ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Eh, hay un chico, David, se llama él de Perú ...que estuvimos hablando, tuvimos una conversación por vía WhatsApp... ...y él me dice que eh, debería de reaccionar yo a eh, a esta a este video. A este video. Vamos a ver si la cámara me ayuda perfecto. En este video que él me mandó es sobre generación Zoe. La, la verdad... Yo no he escuchado mucho de Generación Soe, sé que ya cayó, sé que, que fue un fraude. Eh, porque yo sigo a Dross, no sé si ustedes lo conocen. Y vi que en uno de sus videos él habló sobre este tema, pero más que eso no conozco yo. Eh, el chico me pasó el video, vamos a verlo inmediatamente. Este es de un youtuber que se llama... No sé cómo se llama, pero el canal se llama Ley Antisectas. Y vamos a ver este video que la verdad me dice, véalo porque hay muchas similitudes con Omega Pro. Son 12 minutos, en realidad era una hora, eh, y yo vi este fragmento, y la realidad es que es un espanto. Es un espanto, es una organización coercitiva, pero... Perdón, pensé que ustedes mm, están bien. Súper peligrosa y, de, digamos, destinada a jóvenes, que en realidad está muy jodida. Fíjense, ¿eh? Fíjense en esto. Ser libre, ser feliz, viajar por el mundo, ganar dinero. ¿Vieron lo que es Dubai? Ustedes saben que Dubai los Emiratos Árabes tiene un 20% menos de... Dubai, por cierto, la capital de las estafas del mundo. Por eso es que ustedes... En todas estas, estos esquemas Ponzi, en todas estas estafas, ustedes siempre van a ver que eh, mencionan Dubai. ¿Por qué? Porque Dubai no tiene ningún tipo de regulación con base a, a, to, a todos estos, entonces ellos se aprovechan de, de esta falta de regulación, de esta falta de reglamento con base a todos este tipo de organizaciones que muchas, como dice el chico del video, terminan siendo... Eh, organizaciones coercitivas y estoy viendo yo esta imagen el petróleo que lo que tiene Venezuela pero obviamente en esta bendita latinoamérica se ve que hay algunos principios, reglas y valores que se han perdido se siguen acá todos por eso yo siempre que le hablo a los políticos y ahora le vuelvo a hablar a los políticos por favor solamente garanticen la justicia que del resto nos encargamos nosotros, ¡Vamos! los emprendedores. ¡Vamos! Los Terminen de robar. Y ¡Vamos con todo! En ese país lo que hay es justicia. Si vos robás, vas rápidamente preso. Y si seguís robando, obviamente se van a la parte extrema. Pero con ese extremismo que tienen, han hecho que hoy vos puedas ir abiertamente, caminar a cualquier hora, dejar la puerta del otro que es... Una mujer es intocable ¿sí? Ahí en Dubái Ni se te ocurra ir a hacer algo Entonces, ¿sí? <ríe> Pero eso es por la religión No por, por la seguridad sí, La pujanza que hay ahí. Sí, la ¿Vieron los edificios? ¿Sí? Hay 56 mil millonarios Intocables, Pero esta semana <ríe> No solamente hubo 56 mil <ríe> Llevamos algunos millonarios de Soe hacer. Y cuatro empresas, cuentas bancarias, ya estamos a punto de cerrar con un club de la segunda división Por cierto, el, el chico de este canal, eh, no sabía que el video salía a su cara ni nada de eso Espero que no me denuncie el video porque simplemente abrí el link de la persona que me dijo que reaccionara a esto Y no lo había visto Eh... Si ustedes quieren más información sobre esto, vayan al canal de, de Ley Antisectas, que es un canal muchísimo más grande que el mío, por lo que veo, pero espero que no se moleste por esta. ...de Dubái para enviar a nuestros jugadores y de ahí podernos llevar a otros países. Entonces, ustedes creo que han escuchado ya muchas veces... Vuelvo a repetir algunas cosas de la noche de ayer. Digan conmigo, la fe, la fe en la sustancia, sustancia en lo que se espera. Lo que se espera. Lo... Pero un momento, ¿esto, esto es una religión. ¿Qué es esto? De hecho, estaba viendo esta imagen y me recordó mucho. Era lo que estaba buscando. Eh, déjenme ver si con esta cámara se logra apreciar. Es que esta cámara no tiene autoenfoque. Porque es una cámara DSLR Pero vamos a tratar de enfocar aquí Vean si se parece o no a esto Mira, esto, esto que ustedes estaban viendo fue un video que me pasaron de, eh, de una, una academia, ahora resulta que todos hacen academias, háganme el favor, de el hijo de Juan Carlos Reynosos, que está haciendo. está haciendo esto, una academia, vean que hacen el símbolo de el lobo de Wall Street de la película de esa película, o sea es, es algo de otro mundo totalmente aquí me pasaron este otro video yo soy Omega Pro yo soy y es que es lo que yo les digo a ustedes, cuando ya viste a uno, ya viste a todos, todos son exactamente iguales, y, o sea, esto De lo, no se lo que no se ve entonces, digan conmigo, la fe la es la materia prima Esto lo que no estamos todos acá repitan conmigo hasta que se te grave la fe es la materia prima de lo que se espera, si no sí. hay materia prima no hay edificio si no hay materia prima, no hay ni un cuerpo. ¿Sí? Tiene que haber una materia prima. Y vos, para crear algo, ¿qué tenés que tener? La fe. Porque la fe es la sustancia. Pueden estudiarlo en el... Ya aquí, o sea, por lo menos en Omega Pro lo ocultan un poquito más, pero aquí ya es directo el, el, el, el, la manipulación. O sea, ya es utilizar las mismas tácticas que utilizan la, muchas religiones en un sistema de inversión. Que al final, por lo que me contó este chico, ya resultó ser fraude. Y a este tipo lo, lo encarcelaron. O sea, ya se, se destapó todo, pero vea que todo, todos funcionan exactamente igual. por ¿Por qué en todas estas sistemas, en todos estos poncis, por qué siempre mencionan la palabra tener fe? Tener fe. O sea. Estamos, o sea, somos adultos, estamos en un sistema de inversión, en el mejor vehículo financiero, dijo los líderes de Omega Pro. ¿Por qué tengo que tener fe yo si simplemente es dejar mi dinero y que ellos lo trabajen y me devuelvan una, un, un, una ganancia residual? O sea, esto de meter cuestiones de fe, cuestiones de religión, cuestiones espirituales, eh, mencionar vibrar alto, mencionar eh, eh, energías positivas negativas, no, es simplemente es como que si el banco te dijera a ti ok, eh, tienes, vas a meter en, tu dinero en una cuenta de ahorro pero tienes que tener fe, tienes que ser una persona que ande por el camino de la luz o sea, son cosas que no coinciden y siempre lo, lo utilizan en todo este tipo de estafas sí, yo no vencí porque la, qué, la fe me empecé a mover por perdón, pensamientos perdón. y puntos de vista cuando yo recupero la fe ya no me muevo por la percepción me muevo por la que? por la visión Díganme, conmigo, no, a ver, no ando por la percepción por la percepción sino por la visión si no por la, visión. Sí, la visión. ya está entrenada no aleluya, recibelo mejor es que te por la visión ¿me siguen acá? el ejemplo de mi madre, mi madre partió hace más de dos años, okay. yo ya no la puedo ver por la percepción, la pero yo la puedo ver por la qué? por la imaginación, entonces me saca rápidamente de cualquier conversación de tristeza y qué me conecta increíble. con lo que va a ver. a venir, ¿me siguen? Tenemos el poder para hacer que las cosas qué, o sea, ven cómo está la sala, abajo también hay gente y afuera quedó gente. Y la semana que viene nos volvemos a juntar porque inauguramos Zoe Roque y Zoe Caíla. Todos los Hoy estuvimos en la zona de Chacarita, ya cerrando el local de Zoe Macotas. Hoy estuvimos en un ratito, fue a dar donde ¿dónde estuvimos? En Puerto Madero, porque se viene la agencia de Zoe CAR en Puerto Madero. semana pasada cuatro empresas abiertas cuatro empresas. quiten a este señor gordito y pónganle ustedes a Juan Carlos Reynoso y se escuchan todos iguales, todos son lo mismo en Dubái, ahora se vienen las oficinas de Paraná, las oficinas de Tucumán, las oficinas de Rosario, las oficinas en... Esto de tener oficinas en todo lado Ya vimos con Omega Pro que acaban de cerrar Las oficinas en, en Dubai Esto es simplemente Algo que utilizan Para Para simplemente Llamar la atención O sea, es algo Una manera de aparentar, aparentar Aparentar, todo es aparentar Si puede no se puede ¿Está el panel? Bien Entonces, vamos a compartir unos minutos Al terminar hay unos líderes que están invitados para una cena acá cerquita en Puerto Madero Un aplauso para todo el equipo de líderes que tenemos Cuántos es aplausos Estamos entusiasmados con el colegio Soy School para el año que viene Estamos entusiasmados con todos los proyectos que estamos haciendo, pero necesitamos una palabra. Digan conmigo una palabra. <risa> Tenemos que estar más que... ¡Munido! ¿Más que...? porque Fíjense, si nosotros nos unimos y conversamos todos juntos de algo grande, miren lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuántas personas están ganando mucho más dinero que antes? ¿Están ¿Cuántas más personas antes? entraron sí. a la cárcel después los... de... Eso? Escuchen esta parte, ¿eh? Vean la manipulación que hace el grupo Este tipo, este criminal que debe estar en prisión Escuchen, eh Ha salido del trabajo tradicional Un aplauso para todos los que ya pudieron salir Impresionante Eso, eso es de película Yo me imagino las capacitaciones, las reuniones la, los, los viajecitos que hacen los de Omega Pro me lo imagino así, igual, exactamente igual, para mí no hay diferencia de una a otra, eh, sigamos viendo. Traba trabajo significa traba abajo. Mirad que Teresa Lozzi no, te veo cara de cara. Hostia, huevo. <risa> Llévatelo. Salí del mal de lo mismo, porque fíjense, a partir de hoy, a partir de hoy, una persona de afuera con mil dólares y un el bot batita, de quinientos dólares cobra todos los meses por medio del fideicomiso de, de Soya, la membresía inteligente, cien mil pesos argentinos al mes. ¡Vamos! Vean cómo está esto a reventar la gente arriba en, en las gradas. Esto fue algo algo duro, algo fuerte. Como Megapro. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que tener? 3.500 dólares. Si no los tenés, ¿qué tenés que hacer? Salir a qué? A invitar a otras personas. ¿Correcto? O sea, aquí la manipulación la llevaron a otro nivel. Si no tienes el dinero, tienes que invitar a otras personas para que tengas el dinero, para que reinviertas, para tener interés compuesto y poder ganar. Ganancias binarias y todo esto Lo que ellos se inventan que en realidad No funcionan así Au, au, au, au Y si yo invito a otras personas Por ejemplo A cinco personas, seis personas Que lo hagan, con la comisión me puedo apalancar Y yo también tener una cierta estabilidad ¿Sí o no? aprendes eso, hay cargo Que está en Argentina una pirámide total, <ríe> exactamente. No olvidemos, nos ganamos 100 mil pesos sin hacer que estudiando, estudio y cobro 100 mil pesos. Ahora, si yo empiezo a compartir una oportunidad, empiezo a construir la libertad financiera. Bueno, Entonces, por ejemplo, miren acá, síganme, ¿eh? hablan en pesos o en 4, dólares, ¿cuánto ganaste el mes pasado? 4 mil dólares, más de 700 mil pesos. ¿Cuánto ganaste el mes pasado? 35 mil dólares ¡35 mil dólares! ¡6 Vamos, millones de pesos! 6, ¡Sabroso! De pesos. Y así viejo. ¿Cuánto ganaste el mes pasado? ¡37 mil 500! ¡6 millones y medio de pesos! Yo lo que, lo que me imagino es nada más la cantidad de personas que tuvo que haber metido para ganar esas, esas cifras y la cantidad de personas que ya que en este momento explotó la burbuja, perdieron todo ese dinero. Veanlo así: Generación soy y todas estas que han caído, es un vistazo al futuro de Omega Pro. Todo lo que va a pasar. Y pregúntenle, Nico, ¿hace cuánto tiempo empezaste? Cinco meses. ¿Cuánto? Cinco meses. ¿Hace cuánto tiempo? Y seis meses. meses. Ahora fíjense: cinco meses, seis millones. Cuatro, cinco meses, o seis meses. 700 mil pesos. Cada uno va al ritmo que quiere? Que quiere. ¿Qué quiere? ¿Sí o no? ¿Está ni mal ni bien? El señor que está ahí, ese, era carnicero. ¡Vamos, Ese! Ese! ahora le dejó el trabajo a quién? La otra persona, ¿verdad? Entonces, mire lo que estamos creando. Y se viene un trading poderoso porque la semana que viene se abre Zoe Broker y, <risa> y vuelven los. El nivel de hype El nivel de De, de, de, de cómo debe estar esta gente Esta gente debe estar como que están en, en el campeonato mundial De la selección nacional de su país Viendo anotar Un 4-0 contra Brasil Esta gente está pero en este momento Y, y todo, todo esto es gracias A el interlocutor A esta persona que, que es la que pro, provoca Todos esto, estos sentimientos Pero vean que a pesar de Que ellos tienen el conocimiento de la empresa están en la mejor empresa del mundo porque todos funcionan igual muchachos todos es lo mismo vean lo que pasó generación soy cerró dejó a muchas personas sin dinero y esa persona en la cárcel Para los que son nuevos, nuevos los que vinieron por primera vez mavito, mavito. Vamos, Rosita. un aplauso para todos los nuevos que tenemos hoy todo, todo se maneja como si fuera una iglesia como Pero si fuera una no religión el miedo, el miedo es ausencia de relación si vos tenés miedo de pasar a hablar acá es porque todavía no tenés la Ay, suficiente con la oratoria hay que practicar la oratoria sí o no? Me ¿Sí? uh -huh. lo dice un tartamudo, tímido y y de apellido Cositorto. Un fenómeno, papá. Le comí todas las cargadas que se te pueden ocurrir. A mí en el colegio, ¿saben cómo me llamaban a mí? Budín. Casi torta ¿sí? <risa> <risa> <risa> <risa> Qué buen chiste. Punto a favor Pero de ese tipo. A leer, a leer, a leer. Mi ah. El límite de mi lenguaje. El límite de mi lenguaje. Y a, a personas que habían quedado en condición de calle. Y hoy hay personas que han salido de condición de calle. Qué increíble. ¿Por qué no lo hacen los políticos? ¿Sandis? Chicos, eh, vean, por cuestión de tiempo, ya el día de hoy he, he hecho tres videos que ustedes van a ver. Bueno, ya vieron para estas alturas porque este es el tercero. Eh, no puedo continuar con el video porque ya... Prácticamente tengo que salir, tengo una cita a las 12 y son las 11 y 12, mientras me preparo, me voy y todo. En fin, eh, lleguemos a, un, a una conclusión, ¿cuál qué es lo que, lo que yo saco de conclusión? Podemos ver algo que yo, yo he repetido mucho. Cuando ya viste una de estas plataformas, ya viste a todas, todas funcionan igual, todas tienen el mismo sistema operativo, todas tienen... O sea, todas son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente que está adentro está tan, tan, tan manipulada. Le han lavado tanto el cerebro que no pueden ver sus horizontes, no pueden ver, no pueden captar información que no sea lo que es Omega Pro funciona igual, exactamente igual con muchas religiones entonces ¿qué es lo que pasa? todas estas personas de generación Zoe cuando ya cayó todos pusieron demandas todos pusieron este eh, se quejaron ante las instituciones lograron capturar a este señor no sé ni cómo porque muchos de ellos se van para Dubai antes de que pase todo esto o se van para otros países paraísos fiscales pero, en fin, lo lograron capturar y está encarcelado. Entonces, prepárense que esta historia se va a repetir. Y se va a seguir repitiendo. Cuando Megapro caiga y pongan otro nombre. Y continúe su ciclo con otro nombre. Y cuando ya Juan Carlos Reynoso haya manchado su nombre. Y Delaware y Andrea Sakax hayan manchado su nombre. Crean otra, otra, otra corporación con otro nombre y utilizan prestanombres. ¿Qué son los prestanombres? Son personas que trabajan bajo el, el, la manipulación de otra persona que ya tiene su nombre sucio porque ha estado en otros tipos de plataformas similares. Entonces, eh, les pagan para eh, que sean sus títeres. Ellos pueden hacer todo lo que quieran bajo el nombre y la cara de otra persona. Y esto sucede y seguirá sucediendo. Muchachos, eso fue todo. Me tengo que ir ya y eh, espero, como siempre les digo que este video sirva de algo. Compartanlo. Quiero agradecer también eh, que nunca me tomo el tiempo para hacerlo frente a, la, frente a las cámaras. Quiero agradecer a todo lo, todas las personas. Tengo un grupo de WhatsApp que, que es de colaboradores del canal en donde ellos me envían información y estamos retroalimentando. Eh, todo esto eh, si ustedes quieren ser parte escríbanme a mi whatsapp en, y ahí coordinamos eh, tienen que pasar unos filtros y para saber que no sean personas infiltradas de, de Omega Pro o de otros grupos pero quiero agradecerles a ustedes quiero agradecer el apoyo que ha tenido este canal eh, créanme que ha tenido un, un crecimiento exponencial en los últimos días y sé que todo esto es gracias a ustedes, gente que comparte mis videos, gente que está siempre ahí escribiéndome, dándome palabras de apoyo y pues bien, no me quiero extender mal muchacho, nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, chao.